Fiestas en honor a San José Sánchez del Río 2023 Culmina con éxito la celebración que enmarca nuestra fe, cultura y tradición La fiesta que nos une y que nos da identidad en el mundo agradece a todos sus asistentes A ti, que disfrutaste de nuestros eventos socioculturales Que hiciste del deporte parte de tu fe y esperanza A ti, que con orgullo y tradición viviste con fervor la historia de nuestro santo de nuestro querido Joselito Sigamos portando su voz Y que nadie nos robe la alegría Te esperamos el próximo año En una edición más de nuestras fiestas En honor a San José Sánchez del Río Saguayo, somos todos.